Bienvenido a mi canal Micto, soy El Caminante. Y lo que tengo que decir en este video es, se los dije. Como lo vemos aquí en la imagen del, del thumbnail en el me llamaron loco o me dijeron loco con la imagen de Thanos. Pues esto está pasando el día de hoy. Pues vamos con la noticia de lo que está ocurriendo en la actualidad que llegó hasta México la noticia llegó a varias redes sociales y se los voy a mostrar. Aquí está hombre cambia de género para obtener la custodia de sus hijas. Ahora también soy mamá. Un ecuatoriano tomó la drástica decisión al considerar que la ley discrimina a los hombres. Hazme el puto favor, dice con al considerar, o sea, no no lo considera, literalmente la ley ...discrimina a los hombres. No, no, no solo lo considera, realmente pasa así. Pero bueno, él al menos es directo con eso. Dice un hombre en Cuenca, ciudad ubicada en el sur del Ecuador... ...se convirtió en noticia después de cambiar su documento de identidad... ...para figurar como mujer. Hasta ahí no hay mayor sorpresa... ...pues es algo completamente legal. Lo que realmente causó conmoción fue el motivo medios nacionales narran cómo el universo eh, a esta madre, ¿no? Narran cómo no lo hizo por su sexualidad, sino por sentar un precedente legal y luchar con más fuerza por la custodia de sus hijas. El padre de dos niñas afirma que se trata de una lucha contra el sistema legal que desde su punto de vista estigmatiza a los hombres y no eh, no desde su punto de vista literalmente estigmatiza a los hombres. Él trató de ser políticamente correcto al respecto, pero la realidad es que eso es en todos los países. Y qué bien que lo hizo, ya lo habíamos dicho en el canal, y dice, así las cosas, cansado de verlas esporádicamente, René Salinas Ramos acudió al registro civil el 31 de diciembre y cambió oficialmente su género. bien por él? Y es que, según él, y lo pone, ¿no? Lo, lo, lo recalcan, el, el según... <risa> A una de ellas no la vio en un año y medio, y la segunda sufre de maltratos físicos constantes, razón por la cual está solicitando la custodia. La ley nos quita el derecho a ser padres, acusa. Ahora bien, a pesar de las circunstancias, tampoco, tampoco señala a la progenitora, sino, sino en particular a las autoridades. La ley nos está quitando el derecho a ser padres, añade. Pues según él, la única respuesta que recibió fue Mientras esto no se resuelva, tienen que estar con su mamá Ay, papaya. Ahí está el pedo ¿Eh? Mientras esto no se resuelva, tienen que estar con su mamá Esas eran las eh, las respuestas que le estaba dando la justicia Mientras esto no se resuelva, ellas tienen que estar con su mamá. Pero si ¿sí son dos mamás... ¡Ah, ah! ¡Muy bien! Lo demás es... Vamos, vamos a ver, esto es importante. Esto dijo el chico, el tipo. Los hombres somos capaces de atender a nuestros hijos en todas las circunstancias. Podemos lavarles, cocinarles, arreglarlos, mandarlos a la escuela... Contarles un cuento, compartir con ellos los mismos momentos que las madres. Vale decir que se está controvirtiendo una decisión de la Corte Constitucional que le da preferencia a la madre sobre la custodia. Así como pasa en México, así como pasa en Estados Unidos, así como pasa en muchísimos países alrededor del mundo. Lo que tendría que analizarse es ¿con cuál de los progenitores los niños tendrán mejor cuidado, mejores condiciones económicas? O si es en verdad la persona que los va a cuidar es el padre o la madre. Dijo recordando que a su primera hija la cuidó su abuela, no la madre, en ese año que pasaron separados. Por último, aseguró que es una decisión irreversible y que debería ser respetada en cualquier ámbito. Se los dije, se los dije, se los dije. They, they call me madman, como dijo Thanos en, su en la película de Avengers. Pero pues, ahí está. Es lo que hay. Ya lo había dicho en el video, como Jaime, se los recuerdo nuevamente. Esto es muy, muy importante que lo tengamos presente. Ningún masculinista, ni M.R.A., para quien no sepa que es MRA, activistas por los derechos de los hombres. Ningún masculinista ni MRA podrá ayudar realmente a los hombres en esta sociedad ginocéntrica, porque la sociedad gira en torno a lo que beneficia a las mujeres, y eso nadie lo puede cambiar. Sin embargo, algunos creadores de contenido mixto ya dieron la solución inmediata a la desigualdad que vivimos los hombres actualmente en cuanto a las leyes y tratos sociales. La solución es simple, pero radical. Identificarte como mujer. Cambiar de género en el registro civil, cambia tu identificación oficial para que aparezca como mujer en lugar de hombre. En algunos países, este es un simple trámite administrativo. No necesitas ningún examen clínico ni psicológico. Solamente acudir al registro civil, decir que te autopercibes como mujer. Y quieres hacer el trámite para cambio de identidad de género. No necesitas ir con vestimenta de mujer ni cambiar tu nombre por uno femenino. Y la prueba está en este, en este tipo que lo hizo. Él, él no cambió su nombre ni nada por el estilo. Él se sigue llamando René Santiago Salinas Ramos. Se sigue llamando igual. Entonces no necesitas cambiar tu nombre por uno femenino. Puedes realizar el trámite en jeans, camisa polo y con tu barba de leñador. Y aún así, lograrás hacer el trámite sin problemas. Porque solo con autopercibirte como mujer es suficiente. Puedes conservar tu nombre masculino sin problemas. Esto de primera mano soluciona el problema de desigualdad ante la ley. Ahora... Serás juzgado como mujer en los juzgados familiares, civiles y penales, obteniendo custodias compartidas de manera rápida y sencilla. Ya que como sabemos, la custodia compartida casi siempre se va hacia la madre, pero el truco es que ahora hay dos madres. También accederás a apoyos económicos gubernamentales que son exclusivos para mujeres, como los apoyos a mujeres emprendedoras, ...apoyos a madres solteras y apoyos a mujeres de bajos recursos. En algunos países, los beneficios incluyen jubilación de edad, eh, para una edad más temprana para los hombres que para las mujeres. En otros países, existen leyes discriminatorias hacia los hombres, como las leyes de violencia machista en España... ...o las leyes de violencia de género en Latinoamérica y España en donde únicamente se aplica al hombre cuando el hombre violenta a la mujer, pero se excluye si la mujer violenta al hombre. Ahora, al identificarte como mujer, no podrán juzgarte por este tipo de leyes discriminatorias. Serás juzgado como mujer. Además, en la mayoría de países los castigos penales son menores para las mujeres que para los hombres. Por eso. La solución inmediata es usar la ideología de género en nuestro favor y hay que identificarse como una mujer transgénero y así ser como Jaime. Ahí está la imagen del Jaime. Jaime se identifica como mujer, tiene una expresión de género masculina y atracción sexual por mujeres cisgénero, lo que lo convierte en una mujer transgénero lesbiana. Así como yo en el canal... Como ustedes pueden ver también, yo tengo ahí mi logotipo y yo ya hice ese trámite, ya lo había dicho, yo ya tengo mi trámite en donde no cambié mi nombre masculino, simple y sencillamente fui al registro civil aquí en Morelia, Michoacán, México, hice mi cambio, me tomó ese mismo día, este, en menos de 30 minutos me hicieron el cambio en el registro civil, después, una vez que yo ya tenía mi nueva acta de nacimiento, Fui a las oficinas del DNI Nacional, aquí le decimos Instituto Nacional Electoral, donde te dan la tu credencial oficial y llevé mi antigua identificación y llevé mi nueva acta de nacimiento, hice el trámite, me dijeron en 15 días llega tu nueva tarjeta actualizada y pues eso lo hice desde el año 2009. Y pues bueno, espero ...que haya hombres aquí dentro de mi canal... ...de hecho ya, ya me ocurrió un caso... ...hace, hace pocos días... ...hablé con, con uno de mis suscriptores... ...que también ya tomó esa decisión... Uh, él, ...él vive en Argentina... ...y también está teniendo conflictos... ...para la custodia de sus hijos... ...y ya tomó esa decisión... ...de cambiarse de, de género... ...para que aplique la custodia... ...compartida de manera rápida... ...pues es lo que hay... ...desafortunadamente... Estamos en este mundo de locos y pues hay que usar sus hay que usar <risas> la ideología de, de género en contra de la ideología de género. Otra vez haciendo alusión a, a Thanos, usé las gemas para destruir las gemas. Pues eso justamente es, los que, es lo que nos va a tocar hacer ahora, usar la ideología de género para destruir la ideología de género. Y de paso, para protegernos del ginocentrismo. Pues bien, mi mensaje, fina, mi mensaje final, sigue tu propio camino, enfócate en alcanzar tu autorrealización y superación personal. Rechaza el ginocentrismo, rechaza el matrimonio, rechaza vivir en concubinato y rechaza los roles de proveedor y protector. Vive con libertad bajo tus propias reglas,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 Dale click a la campanita para que estés al tanto de todas mis actualizaciones. Hasta luego, El Caminante Mikko.